Bueno, eh, a ver, Jesús, Jesús Alonso Carballes eh, actualmente trabaja en la Universidad de Burdeos Montañas, profesor de civilizaciones de la, de la España contemporánea. Eh, es doctor, pues doctorado por la Universidad de, de Salamanca y, eh, y bueno ha, ha participado muchísimas veces en las actividades que hemos organizado aquí en el Museo y como ya os ha explicado, ya, ya habéis estado eh, en la exposición de abajo, él hizo esa, la investigación eh, en la que se ha basado esa exposición. Y, bueno, os dejo con él. Vale. vale, yo también empiezo con un agradecimiento a, a Irache y a wow. todas las personas que trabajan en el museo, las chicas como que trabajan en el museo, porque es verdad que siempre ponen en marcha dinámicas eh, muy interesantes y en las cuales eh, he tenido el gusto y el placer de participar eh, de forma completamente, siempre muy muy muy satisfactoria. Bien, eh, como ya hemos empezado un poco abajo, la, yo quería abordar la cuestión de la evolución de la memoria de la guerra civil en el espacio público vasco, eh, fundamentalmente a través de los monumentos eh, y de ver un poco cuáles fueron o cuáles han sido las estrategias artísticas que se han puerto, puesto en marcha perdón, para eh, anclar esa memoria de la guerra en el espacio público vasco. Partimos de la idea un poco del monumento, con todos los defectos que tiene y todas las debilidades que tiene. Eh, Johan Gertz la ha evocado esta mañana, esa frase de, de Robert Musil, en el que evoca claramente eh, que el monumento es invisible. Eh, lo que es claro es que el monumento, por otro lado, también es una forma cultural que tiene mucho peso. Eh, como veis en la cita de, de Gilsner, los monumentos conmemorativos construyen una forma particular de lugar de memoria, se trata de la única forma de memoria cultural que ocupa el espacio público, de tal modo que marca de forma durable el espacio de una comunidad y su imagen del mundo. Ningún otro medio de expresión cultural puede jactarse de tal visibilidad pública. Eh, quizás habría que poner esto entre paréntesis, también un poco evocando la cita de, de Horst von Heysel, en el sentido de que bueno, el monumento finalmente tiene mucho éxito en el momento que se hace, y en el momento que se destruye, en el resto, a veces se pierde en el camino. Lo que está claro es que el monumento, y aquí hemos tenido buena prueba de ello, eh, es más que una obra de arte, eh, o no es solo la expresión privada de un artista individual, sino que es una obra de arte creada para el público, eh, Johan ha insistido esta mañana en la, en, en la cuestión de la sociedad civil y del peso que tiene la sociedad civil en, en, la, en esa creación y eh, Marianne Sema insiste también en ese aspecto un poco de tener siempre en cuenta el, el, el público. Bien, yo lo que quería, lo que no tengo mucho tiempo y tengo muchas imágenes, es ver un poco cómo ha ido esa evolución, eh, desde un punto de vista más bien estético, desde los años de la guerra hasta hoy en día. Las víctimas no son las mismas. De hecho, los monumentos sirven precisamente para ocultar a las otras víctimas. Porque las, los monumentos están dedicados a una parte de las víctimas, lógicamente. Durante el franquismo a las víctimas franquistas y hoy en día a las víctimas eh, republicanas. Durante el franquismo, uh, como corresponde a una buena dictadura, uh, todo va a estar legislado desde arriba y todo lo que tiene que ver con los monumentos depende de la Dirección General de Arquitectura y de la Jefatura del Servicio Nacional de Propaganda, que establecen una serie de criterios que tienen que ser respetados por todas las obras. De hecho, todos los monumentos o todas las proposiciones de monumentos son analizadas, estudiadas y validadas o rechazadas, si no cumplen esos criterios. Aquí tenéis un resumen básico de cuáles tienen que ser esos criterios. Sobriedad, austeridad, clasicismo, sencillez, severidad, decoro y elocuencia estética y cristiana. Lo hemos visto abajo como cualquier mínimo elemento decorativo era prácticamente ornamental, era prácticamente eh, rechazado. El elemento esencial, también lo hemos visto, va a ser la cruz. La cruz sirve no solo para recordar ese elemento cristiano, sino, como dice Ángel Llorente, para de alguna forma ocultar cuáles fueron, o para enmascarar, cuáles fueron las causas materiales de la sublevación. La religión juega un papel fundamental, pero no es el único, ni mucho menos. Es uno de entre ellos. Lo que se traduce en el terreno es sistemáticamente con eh, monumentos que hacen de la cruz elemento central o cruces que se convierten por sus dimensiones en eh, monumentos enormes. Aquí os señalo, no sé si pueden ver, es, eh, el pedestal, son unos niños, con lo cual esta cruz eh, tiene una altura más o menos de unos 10-12 metros, situado en lo que era, uh, el edificio que se ve a la derecha es el Museo de San Telmo, en la Plaza de San Telmo, en San Sebastián. Ese, es, ese mismo lugar visto desde abajo, puesto que es una plataforma, donde se ve la dimensión de la, de la cruz. Una cruz, como podéis ver, enlutada, en negro, que domina todo el espacio. Y un elemento que hemos visto también y que Kiara ha evocado, la cuestión de los nombres. Yo luego insistiré también en ello. Por supuesto, aquí solo aparecen las víctimas franquistas. Desde el punto de vista estético, otro elemento que aparece también, lo hemos visto un poco abajo, es el obelisco, pero siempre acompañado de la cruz. Utilizo esta para ver un poco, no insistiré después, pero sí que hay también una recuperación política muy clara, puesto que además de la cruz siempre aparecen los símbolos, eh, la cruz de Borgoña carlista o el yugo y las flechas falangistas, de forma sistemática. La cruz de laurel de la victoria, las fechas, y en este caso eh, era en este lugar donde se escribían los nombres también de todas las víctimas franquistas, insisto. Con frecuencia, muchos de estos monumentos están asociados a víctimas civiles, es decir, a, a personas que han sido represaliadas por uh, los propios republicanos. Esto es interesante, en el año 46, si os fijáis, anteriormente es un espacio público abierto, el año 46, el propio arquitecto diseñador de la obra, que era un gran arquitecto, decide... Instalar una protección a lo largo del monumento porque, dice él, de forma uh, literal, se utiliza para cosas que no deberían ser utilizadas por niños y animales. Sí. Ha perdido de alguna forma esa uh, monumentalidad con la que había sido otro ejemplo también, este enguicho de, de mezcla de obelisco y cruz aquí con el aporte del escudo el águila que evocaba esta tarde antes Iñaki, era muy similar al que eh, estaba en Bilbao hasta hace, hasta hace pocos meses aunque también en ocasiones raras, pero hay un obelisco, este por ejemplo se situaba en lo que había sido el lugar donde estuvo la cárcel de Ondarreta eh, en, en San Sebastián donde también hubo eh, es interesante porque es, hablamos, y es otro ejemplo también, de doble memoria. Es decir, la cárcel de Ondarreta es un lugar donde en el periodo republicano se producen matanzas eh, de franquistas. Cuando la ciudad es reconquistada va a ser un lugar de, de, de sufrimiento y de matanza de víctimas republicanas. El resto son estructuras, digamos, también muy sencillas. Es interesante ver, este es el primer eh, proyecto del monumento a Vitoria. La cruz, como veis, estaba integrada dentro del monumento, pero finalmente la Dirección General de Arquitectura decide que esa cruz no es lo suficiente grande ni representa, y entonces la sacan y la elevan todavía más. De nuevo las placas, donde aparecen los nombres. Lo que es interesante y es uno de los descubrimientos más novedosos, yo creo, o por lo menos más inesperados de la investigación, es que durante el propio franquismo hay una evolución en los monumentos, y que incluso los propios franquistas destruyen sus monumentos para reemplazarlos por otros o sustituirlos, adaptarlos a la evolución del régimen. Es el caso de San Sebastián. Eh, se ve muy claro cómo la cruz negra deja paso a una cruz bastante más pequeña y blanca. Sí. Se pasa de una cruz enlutada a una cruz que, bueno, no tiene esa significación de una forma tan profunda. E incluso, como veis, se urbaniza el espacio para que anteriormente tenía un espacio completamente abierto. Ahí se hacen jardines para crear un espacio más, eh, eh, de mayor convivencia, digamos, de paseos, etcétera, etcétera. Eso no impide que se sigan concentrando centenares de personas en las movilizaciones, pero sí que hay una intención de evolucionar en esa, en esa utilización. Es un monumento que llega a Bilbao tarde, puesto que es del año 50, y es interesante porque es uno de los pocos que incluye un elemento o elementos escultóricos. Tenemos los mismos elementos que hemos visto anteriormente, pero incluye dos relieves. quizás porque ya es un poco más tardío, ...y lo que no incluye son los nombres... ...en los monumentos de los años 50-60... ...los nombres de las víctimas desaparecen ya... ...no tienen esa necesidad tan urgente... ...que habían tenido anteriormente... Eh, ...el propio monumento de Vitoria también... ...molesta, se destruye, estaba ubicado en una zona de paso... ...y el año 61, como veis, es destruido... Aquí aparece la cruz eh, sí, por tierra y se sustituye por otro monumento, otra estética. La cruz sigue presente, más liviana quizás, eh, mayor altura, pero eh, y un elemento estético que algunos han evocado una cierta elegancia abajo que representaba una especie de alas que se elevaban hacia el cielo, aunque en realidad los vitorianos lo conocían como la cola de ballena. A veces el artista puede tener una intención, pero finalmente el resultado no es el mismo. En los años 70, como hemos visto abajo, muchos de estos monumentos comienzan a ser destruidos, antes incluso, este es un periódico que evoca el monumento de Bilbao con un atentado, que fracasó, puesto que por lo visto el impacto de la bomba fue enorme, pero uh, la destrucción fue mínima. Pero si os fijáis bien, ese mismo artículo evoca cinco artefactos, no todos relacionados con los monumentos, pero sí con los monumentos. Es decir, que no solo en, en Euskadi hubo esa destrucción de monumentos, fue algo digamos genérico en buena parte de localidades eh, de, del conjunto del Estado. Este es un eh, fotografía, fotograma perdón, del año 87 de cómo ese monumento estaba en, en el estanque, digamos, tirado. Sin embargo, estos bajorrelieves han sido recuperados hoy, bueno, hoy, después. La cruz fue destruida en el año 85-86, creo, y estos dos bajorrelieves, que representan a himnos y a tánatos y la, la coronación de, de Aquiles, Aquiles, creo... Eh, son de alguna forma, uh, pueden persistir hoy en día en el espacio público porque es muy difícil vincularlo con un uh, elemento, digamos, franquista o de reconocimiento franquista, puesto que son esculturas griegas de alguna forma. y y Tánatos a la izquierda y eh, la Conocción de Aquiles a la derecha. Aquí se puede ver, quizás en esta parte, cómo formaban parte del. De, de Estaban insertos, digamos, en la estructura previa. Un poco lo que evocábamos abajo de ver que la, la, al final la destrucción es uno de los últimos prácticamente en ser destruidos de este tamaño, puesto que como veis tenía un espacio central en Ghecho y eh, prácticamente hasta el año 2002 no fue, no fue destruido. Y aquí hago un paréntesis porque es muy interesante también ver un poco... Eh, como hoy en día, por ejemplo, ese monumento hubiera sido destruido gracias a la ley, dentro de unas eh, coordenadas, digamos, evocando la ley. En el momento en el que se destruye ese monumento, se evoca la remodelación de la plaza para crear más espacio. No se evoca para nada el monumento. Hay un movimiento ciudadano en contra de esa destrucción que tampoco evoca el monumento. Solo dice que no se puede tocar ese lugar. Y es lo mismo que ha ocurrido con el, con el obelisco en, en Madrid, del, del Alférez, eh, también un monumento que destruyeron sin ningún permiso el ayuntamiento y que unas semanas más tarde estaba otra vez el mismo ayuntamiento volviendo a reconstruir ese, ese mismo obelisco porque había sido destruido sin las autorizaciones necesarias. Un ejemplo de destrucción que ya hemos visto o de evolución también de ese monumento. En este caso, como podéis ver, es más bien una destrucción, como he dicho antes, un poco artesana, un poco al margen. Ocurre en lugares que no están en el espacio público, digamos, sino en montes o en lugares un poco más apartados. O algunas que son resignificadas, como he dicho anteriormente. Y una cruz que inicialmente conmemoraba a la victoria franquista se ha convertido hoy en día en una cruz que homenajea a los Gudaris más eh, Bien, por lo que se refiere a las estrategias monumentales eh, respecto a las víctimas republicanas, aunque ponga 1937, en realidad eh, lo que es interesante es ver cómo hay periodos de gran actividad monumental y otros grandes vacíos, de alguna forma. Y un poco lo, evoca lo evocabas también, Kiara, ver un poco eh, cómo durante tiempos cosas que permanecen olvidadas, luego de repente son recuperadas. Y veis cómo hay dos grandes vacíos... Eh, es decir, aquí es el 50 aniversario de la guerra, el 60 aniversario de la guerra uh, y el 70 aniversario de la guerra. Quizás falta un monumento hoy en día, pero... Sí, en el caso de los eh, monumentos republicanos, perdón, franquistas evocábamos la cuestión de la piedra, en el caso de los monumentos republicanos, eh, no todos, pero sí que hay una gran preeminencia del acero corten. Aquí tenemos el de Aterpe 36, algunos ejemplos, eh, tenía algunos datos, pero en, en otros monumentos que has, ha mostrado Dominique esta mañana también aparecía el acero, pero generalmente eh, es un elemento que fuera de Euskadi se utiliza menos o en menor medida para estas cuestiones memoriales, al menos hasta una época bastante reciente. Por ejemplo, el, uno de los grandes proyectos a nivel mundial, que es el Parque de la Memoria de Buenos Aires, hubo 665 oh, proyectos presentados. Eh, el acero Corten estaba presente en menos de una veintena de ellos. Es, una gran, es un gran parque donde hay hoy en día 17 esculturas, de las cuales una es en acero corten. Y inicialmente incluso el proyecto no preveía que fuera en acero corten, sino en otro material. Después, otro elemento también que es muy significativo desde un punto de vista estético, es la, la abstracción frente al figurativismo. Quizás sea algo más común al resto de, de, de corrientes, digamos, de este, de este momento memorial, pero sí que eh, hay que tener en cuenta en esa abstracción eh, un poco eh, el recurso que con frecuencia eh, o el peso que ha tenido, perdón, lo que es la escuela de, de escultura vasca, eh, Oteiza, Chillida, Basterrechea, cuya obra es mayoritariamente abstracta y de alguna forma hay una influencia muy clara en los artistas que luego se ocupan de estas cuestiones. Por ejemplo, esto es una clara influencia de Teiza. Sí, influencia. Influencia. No autoría, ¿no? Aquí sí que tenemos, ¿veis? La, abajo solo teníamos la segunda uh, escultura. Aquí tenemos la primera y ¿veis cómo está un poco...? Es el único monumento que recurre al, uh, al digamos, a la figura y que representa la figura humana. Eh, con los niños, no se ve muy bien, es una imagen un poco extraña, pero bueno, es también un monumento que tiene un relato entero eh, desde la salida, ya. <ríe> una especie de, de, de relato entero desde eh, la ocupación, el bombardeo de Garnica, la salida de los niños, la acogida en los diferentes países e incluso el retorno, es decir, que es un relato circular, y figurativo. Es el único ejemplo. Los demás son mayoritariamente eh, abstractos. Eh, en esta segunda parte eh, me he interesado por ver un poco cuáles son las estrategias que han utilizado. Quizás sea un poco a veces... Eh, ¿cómo decir...? Eh, complicado en el sentido de que no hay un, un, una estra, única estrategia que es utilizada por los monumentos. Con frecuencia los monumentos utilizan varias estrategias, pero sí que voy a definir algunos elementos que identifican un poco cada una de ellas. Bien, por estrategia realista eh, es un poco no es no soy yo el que ha hecho la clasificación eh, es una clasificación hecha por Stéphane Michonneau a partir de los textos de eh, Philippe Menard ...que utilizó él para la literatura y que Michonneau ha utilizado para los, eh, los monumentos. Bien, en esa estrategia realista, digamos que hay una intención de establecer una relación directa... ...y de contenido más o menos pedagógico entre el acontecimiento y la reconstrucción histórica. Y eso es visible, fundamentalmente, a través de los listados de los nombres... Aquí se ve bastante bien como uh, no es una placa, no es algo que se añade posteriormente como ocurre en otros monumentos, sino que ese listado forma parte integral, plena de ese monumento. Es decir, que de alguna forma se está dando esa dimensión de, eh, de, de realidad. En otros, como ocurre en el de Tolosa, sí que hay placas, aquí se ve, que forman parte también integral del monumento eh, y que explican, sobre todo esta de Tolosa, puesto que define prácticamente el origen y las circunstancias de cada víctima. Si fue víctima fusilada, si fue de bombardeo, si era de Tolosa, si no era de Tolosa, si fue en otro lugar eh, que el País Vasco, etcétera, etcétera. O incluso en este, por ejemplo, donde aparecen eh, de una forma digital, también eh, van cambiando los nombres, hay hasta 6.000 personas, eh, está en Vitoria, eh, víctimas del franquismo, pero víctimas en un sentido muy amplio, desde la persona que se veía privada de su trabajo, eh, que se le retiraba su sueldo, cosas de ese tipo. Eh, entonces, lo que es interesante es que es, una, es un monumento que se puede actualizar es decir, que las investigaciones pueden eh, añadir nuevos nombres de forma sistemática. Y aquí, eh, en esta estrategia realista, digamos, huele esa representación un poco del muro eh, y esa significación, que es mucho más compleja en realidad, puesto que yo también al ver esta figura pensaba que eran fusilados, pero el autor va a hablar incluso de... Eh, de ok va a hablar incluso de eh, magma que se funde con la tierra, que vuelva a renacer, etcétera, etcétera. una visión mucho más eh, religiosa, podemos decir, eh, eh, de esa representación. Aquí no se ve, pero mañana lo veremos, en la parte posterior aparecen los nombres de las víctimas. Porque él jugaba un poco con, también es, es interesante desde el punto de vista de la ubicación, puesto que eh, está ubicado para que, ...esta parte sea iluminada al amanecer y la parte posterior sea iluminada al anochecer. Bien, la estrategia simbólica, al fin y al cabo todos los monumentos hacen referencia a estrategia uh, simbólica... Eh, pretenden extraer, como aparece en el texto, una lección de orden general para situar el acontecimiento en el presente recurriendo a una retórica simbólica propia de una determinada cultura y de un relato preestablecido en la cultura del espectador. Es el ejemplo que hemos visto del árbol, por ejemplo. Pero uno de los más importantes en este sentido va a ser la obra de, de Chillida, en Echea, La casa de nuestro padre, eh, puesto que juega con ese simbolismo de una forma muy clara, al anclar en un lugar como Garnica este monumento, eh, los, los archivos lo dejan claro, se pasó varias semanas hasta encontrar el lugar en el que él quería ubicar ese monumento, e incluso eran unos terrenos privados que hubo que, eh, ¿cómo se dice? Eh, expropiar para que eh, se pudiera hacer allí el, el monumento. ¿Por qué? Porque para él, digamos, este elemento simbólico que representa una casa mmm, destruida después del monumento, del bombardeo, perdón, la estela que representa el símbolo de la paz. En esta imagen se ve un poco mejor, pero inicialmente había un diálogo directo con el árbol de Guernica. Es decir, que había una ventana abierta del espectador que se ubicaba aquí, veía al fondo el árbol de Guernica. Hoy esa conexión aparece destruida, porque hay tantos árboles que es imposible. De hecho, se ve aquí, eh, chillida concibió también esta escultura como un barco que avanzaba también y que avanzaba hacia el árbol de Guernica de la democracia, hacia la libertad, etcétera, etcétera. Aquí se ve como hoy en día esa, esa conexión es imposible, digamos, ha desaparecido. El caso del árbol que hemos visto anteriormente, aquí se ve mejor cómo es un... ...representa, es interesante porque es eh, un monumento dedicado a los represaliados durante el franquismo... La idea del autor, de Juan Juan era evocar ese árbol, digamos, como veis, un árbol que está un poco inclinado, pero que no está caído. Es decir, aguanta, resiste esa caída. Quizás hemos visto en otros lugares esa significación de árbol y democracia no sea tan explícita o tan directa como ha sido como es en, en, en el país vasco. Aquí se ve un poco esas y luego también buena parte de las obras de Novella tienen esa dimensión de eh, semicircular como un espacio protector. Es algo que eh, es recurrente en, su, en sus obras. Bueno esto pasa porque no tengo tiempo. Aquí, por ejemplo, también este lugar, que también lo tenemos en Garnica, este marimeta evoca también el, el símbolo un poco de, la, de las metas que se podían ver en los caseríos de, de Euskadi. O el caso de la estela que hemos visto anteriormente. No me detengo más. Bien, la estrategia elíptica, que es quizás la más importante, y aquí tenemos eh, dos grandes representantes, tres grandes representantes de esa estrategia, digamos. Eh, las obras aspiran a transmitir el traumatismo gracias al efecto provocado por la ausencia, juegan mucho con la idea de vacío, no aspira a mostrar el traumatismo en la masacre, sino a la, sino la huella fugaz que está dejado, la impresión de pérdida, de vacío, de, de ausencia... Eh, en Euskadi no hay, o digamos, muy pocos eh, monumentos que lleguen al nivel de abstracción y de conceptualidad que hemos visto esta mañana. Muy, muy pocos. O no, o no hay ninguno prácticamente. Pero sí que hay algunos que han jugado un poco con esa idea de vacío. El más interesante quizás sea este. Hay que ir un día de sol, eso sí. Porque si os fijáis, la idea un poco de, del autor es que en ciertos momentos del día esa ausencia quede reflejada en el muro que aparece detrás de una forma física y que esas personas, de alguna forma, recuperen esa presencia entre los vivos, más o menos. Ocurre un poco también esa utilización de vacío en el eh, monumento de Intasuna de Íñigo Arregui que deja, digamos, ese espacio central que puede más o menos significar una, una persona humana, unas, unas personas, para que pueda haber, la gente pueda pasar y pueda haber una conexión, digamos, con, con esa víctima. O incluso en el monumento de Luis Peña Ganchegui, que también abre ese... es importante porque esto, que es un muro de un cementerio, que abre el, el muro perimetral, queda abierto, digamos, y hay una interrelación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, pero también con ese juego un poco de vacío, puesto que se ve que el muro, a, a, digamos, en principio, que representa un muro de un frontón, aparece también eh, en vacío. E incluso en la, en, la, en la obra dual, que es una de las obras que más eh, elementos, digamos, eh, estrategias utiliza, también se puede utilizar esa estrategia o se puede evocar estrategia simbólica, puesto que... Los agujeros que aparecen forzosamente simbolizan las balas que mataron a esas personas, pero también el vacío que dejan esas personas. Puesto que, como veis, quizás aquellas personas que conozcan San Sebastián de una forma más clara es, es el plano de San Sebastián entero y eh, el número de agujeros corresponde exactamente con el número de víctimas eh, que hubo en San Sebastián. Más o menos, pero es la idea. Con lo cual, los autores hablan de casi 400 vacíos. Al estar ese vacío impreso sobre el mapa, puede identificar más bien esa ausencia. Este es el día de la inauguración, hace cuatro años ya. Juega también con otro simbolismo, eh, con dos materiales, el metacrilato eh, como historia, un elemento puro, transparente, tener un poco la idea, un poco naif de lo que es la historia, pero bueno, y en el otro lado, el, el acero como representación de la memoria, como algo que se oxida, pero que queda, etcétera, etcétera. ¿Este monumento cómo hay que verlo? ¿Hacia el mar o hacia el Los dos, esa es la, la idea, los dos se pueden, se pueden ver, está... Está ubicado en un buen espacio, en un espacio de paso, entre el boulevard y el puerto viejo, con lo cual permite esa zona de paso. Y es un monumento extraño, en el sentido extraño, eh, singular, en el sentido de que incorpora toda una serie de explicaciones en este lado y en el otro, sobre el origen del monumento, sobre la significación del monumento, etc. Etcétera, etcétera. Muy detallado. No. Tiempo. Pero incluye también, por ejemplo, la referencia a las, a, a las víctimas, con el nombre en la base de la, del, del, del monumento. Ese también es el día de la inauguración, y sí que quería enseñar un poco esas... Aquí tenía toda una reflexión sobre el, el monumento como cementerio en sí mismo, como tumba en sí misma, porque para muchas de esas personas es el único lugar, en el que los familiares, digamos, al no haber recuperado los cuerpos, porque están en fosas, porque nadie sabe dónde desaparecieron, etc., la única, el único lugar donde se concreta la memoria de esas personas es en el propio monumento, porque el resto no hay cuerpos tampoco. No en todos los casos, pero sí que ocurre en algunos casos. Y avanza un poco porque... Porque vamos fatal. Vamos fatal. Eh... En el de Bosque de Luz de Vitoria es interesante ver este simbolismo en la representación de la, la luz eh, como elemento de vida. Eh, en la parte superior, veis, hay unas partes de vidrio que inicialmente, y digo inicialmente porque hoy en día creo que ya no lo hacen, eh, la noche estaban iluminadas con el objetivo de eh, reflejar de alguna forma esa presencia de eh, los muertos entre los vivos. Y luego la estrategia patética... Que es una, una estrategia muy complicada, muy difícil, que busca identificar al espectador eh, mediante la víctima, mediante la, el acercamiento perdón, del espectador, acercamiento relativo a la situación de la víctima. Y aquí volvemos a recuperar un monumento que ya enseñó esta mañana eh, Dominique. Eh, ella se quedaba en la cuestión de la transparencia. El caso es que es un monumento, como veis, es un, eh, unas escaleras que bajan hacia el mar, hacia un acantilado. Al principio no se ve muy bien, pero luego sí que hay un cristal que te impide seguir, pero que evoca forzosamente esa situación de suicidio, de desamparo eh, que tuvo Benjamin eh, antes de su suicidio, puesto que no hay marcha atrás para él de alguna forma, es un espacio, no hay asideros, eh, es un lugar, digamos, un poco oh, angustioso. No hay aquí, digamos, ese tipo de monumentos. En el propio museo sí que hay un lugar, que es la Casa de Begoña, en el que intenta, más o menos, eh, introducir al espectador en una situación de angustia, de alguna forma, eh, puesto que se evoca el bombardeo, eh, los instantes antes y el momento del bombardeo, a través de una reconstrucción sonora eh, y demás. Y de una forma muy, muy, muy eh, light, podemos decir, eh, las obras de algunas obras de estos puesto que son obras que tienen un cierto elemento de agresividad o de agresión. Cuando alguien se sitúa debajo de este monumento y ve estos picos, eh, o incluso del otro lado, lo mira hacia el cielo y demás, parece como si estuviera rasgando el cielo ese monumento. Y se ve también un poco en, el, en la misma idea eh, en el monumento que hizo Nochandio eh, con esa, para expresar un poco la bomba que penetra, que cae sobre ese lugar con esas... Eh, flechas, digamos, o esos elementos tan puntiagudos que eh, forzosamente indican esa, esa idea. Eh, era el último ya. Eh, sí que quería decir que, que a pesar de estas similitudes todavía seguimos, al menos aquí en Euskadi, con esa uh, preeminencia del aspecto físico del monumento. Todavía seguimos sin dar el salto hacia monumentos o, o lugares de memoria o prácticas de memoria que, como ellos bien han dicho, hagan que sea algo permanente, cotidiano y cívico, en el sentido de que, eh, estemos, sí, que esté presente en nosotros y no en el monumento. Yo creo que todavía hoy en día, y con esto acabo los monumentos siguen siendo, en Euskadi, unos lugares donde la sociedad, digamos, deja en cierta medida, uh, que sean esos monumentos los que recuerden ese pasado y no tanto a la sociedad, que sigue estando muy presente, pero que en ciertas ocasiones no es, no es tan evidente. Eh, acabo con una cita de, de, de Gertz, puesto que encima que evocaba... Eh, nos dirá si es verdad que lo ha dicho o no, pero bueno, decía... El lugar de memoria no son los monumentos, tienen que ser las personas. El lugar de memoria no son los monumentos, tienen que ser las personas. Okay. <risa> Entonces acabo aquí. idea You, you need a commission. You can, cannot go to your studio and you do something and you say I'm free. Mm -hmm. But you're back into a situation of depending on authority, the curé, uh, the priest, the, the church, the the, the fascists, mm -hmm. and all that. So, so I think many, many of the of the dilemma of the of these monuments is that. That you don't understand why they look as they look. They, you don't understand why they look, how they look. You, you, each time you say, you know, this is this reason and that is that reason," and uh, there's little holes. You understand that means this and that, yeah. but there's no compelling, no compelling reason why they are with cortisone, or always why they are with stone or why they are with i don't know what and so on but i mean real simple clear understandable reason And not only by the art historians not only by by people like you and me mm. so so i think that is you have works but each one has a long story to explain why he looks like he looks <laughs> and You wouldn't need the story if it would be clear. Mm -hmm. You know? Yeah. And if I go, you know, and you, you look at the Barnett Newman, you look at the Barnett Newman, thank you very much, that's it. And the guy would be very unhappy if you would start to say, oh, this is the signification, and that means this, and that means that. He said, I am very proud. But like that doesn't that has nothing to do with my painting. Mm -hmm. Mm -hmm. No. So that is one thing. I, I remember so the fascists telling you what to do is is imagine the fascists are the good solution. It's always good to imagine and say, hey, the other mm -hmm. way around, you know. Imagine the fascist, if the fascists would be the good solution then it would be quite a good idea to get an idea what the commissioner no wants. You see very often people come and I say, what do you want from me? The old question, what do you want from me? And they say, make out. And I say that is not enough in this case. Mm -hmm. And so So, I mean, that is one thing that I wanted to, to, to, to say, you know that mm -hmm. all well, the, the abstract, the semi-abstract, the quarter-abstract, and the, the eight abstract works, they need a story. Mm -hmm. Why not to make works that are the story, mm -hmm. and no plus, you know, just the story. Mm. You know? Okay, second. Like there was this Chancellor in Germany who was like a social democrat uh, Mr. Schmied, uh, and Mr. Schmidt. And he was he was asked by a journalist about his job, you know, giving direction. It was a secular society, it was a society who was kind of after the after the over direction of Mr. Uh, Uh, I don't, forgot his name. So um, and so he said, "I'm not a thinker of the state. I'm the administrator." Mm -hmm. So I I think, of course, after fascism, it was really understandable that he says, "Look, I'm doing a job to keep you safe, but not I'm I'm not." a visionary which was good but in a way to refuse to give a direction to refuse to give a to give a commission it's quite it's a high price that you may pay in a long way in the long run that the society is building up a desire for direction the society mm. And que it comes out in a in a way that you didn't expect it. So so uh so I, I mean in, uh, on a, a more uh, level ground, who who is normally the, the the commissioners of these works? Is it municipalities? Mm. Is it uh, who is it? Political bodies? El el quiénes imponían las reglas o no, no, no. Quién, quién comisionaba quién manda este? ah. quién promueve estos encargos. La mayor parte del tiempo son los ayuntamientos, pero todos los proyectos, absolutamente todos los proyectos, tienen que pasar por la inspección de la Dirección General de Arquitectura y del Servicio Nacional de Propaganda. Eh, por ejemplo, este es de Joaquín Lavalle, Es un buen arquitecto. No entro aquí. Pero antes de esto, el arquitecto normalmente son los arquitectos municipales. Normalmente. Y el... Proyecto del primer arquitecto, en Tolosa, eh, el, cuando entran los franquistas, hay 14 carlistas que son enviados a San Sebastián y fusilados en el Paseo Nuevo. Sí. Inmediatamente, el primer proyecto es un proyecto claramente carlista. Ángeles, con ángeles, con columnas, enorme. Desde el principio, desde el año 38, hay unas normas que dictan y que indican que los monumentos tienen que regirse porque si se deja abierto, eh, vamos a decir, eh, todo quedará a expensas de los ayuntamientos, que no tienen las competencias suficientes para decidir lo que es bonito y lo que no es bonito. Ese primer, monumento, ese primer monumento estuvo bloqueado en, la, en los cajones de la Dirección General de Arquitectura. Yeah. Incluso Pedro Muguruza. que fue? Yeah. Sí, sí, censurado. No le dan el permiso. Si no obtiene el permiso. Es, Digamos que la escala es, el ayuntamiento decide, pasa al gobernador civil. El gobernador civil lo envía a Madrid y es Madrid el que decide si ese monumento, en este por ejemplo dicen, ok, la cruz no es muy grande, pero que salga un poco más la cruz. El otro, ni siquiera Pedro Muguruza, que era amigo del arquitecto y era, fue el que construyó, el que diseñó el Valle de los Caídos y otros muchos pudo hacer nada. Yeah. And, and now since <laughs> uh, <laughs> <laughs> Lo inquietante es que sigue, sigue perdurando el modelo, aunque sea de forma descentralizada, tú para hacer cualquier intervención en el espacio público y hablando de privatización, como, como hacías tú antes, de la memoria. Hoy en día que todo está ultra privatizado y ultra normativizado por otra forma, entiendo que tienes que seguir pasando por el filtro del administrador de turno para poder pasar... Mucho menos, mucho menos, porque estamos en democracia. La mayor parte de ellos eh, salen de concursos públicos. La mayor parte, no todos, pero la mayor parte. Eh, hay muy pocas, incluso hay algunos en los cuales, por ejemplo, uh, este es un concurso público, uh, este quizás no, porque es más bien una, una, una dinámica propia del pueblo, y son gente del pueblo la que lo hace, en Ausolam prácticamente. Uh. Uh. Este también es un concurso público. Uh. En este, por ejemplo, no lo he enseñado, pero sí que lo... Uh, porque hay muchos que no he enseñado al final, pero este. Dices que hay alguno que es nacional a Nacionales, nivel español. Sí, internacionales, incluso. El. El Estado español. No, solo la única. Here, no, no. Uh, no. Puede colaborar, pero son más bien incluso en el, en el mausoleo de Bilbao, que posiblemente sea el más grande tipo, monumento, mausoleo, eh, son las autoridades locales las que lo llevan a cabo. Este, por ejemplo, fue un concurso internacional, hubo 87 propuestas, creo. Internacional, a nivel internacional que el estado blastea el paisaje con obras, en una way, en una way, I mean more and more, more, more and more and more, and there is nothing like uh, saying this is what we what we do. But, um, Hay que tener en cuenta authority. que, hola nacional no es lo mismo, aquí nacional no es lo no quiere decir lo mismo que en Francia y posiblemente nacional aquí si sí, el Estado impone un monumento aquí, posiblemente... Eh... Pero el Estado va a ser aquí un museo de las víctimas del terrorismo. Del terrorismo. El Estado español. Sí, y lo o sea, va a hacer... El Estado hacer... español, el silencio sobre las víctimas sí. del franquismo, no es ingenuo. Uh, o sea, es no, una claro. muy buena pregunta. Sí, sí, no, no digo que no lo sea. Pero me refiero que sí que hay, va a haber esa reticencia. Incluso respecto a ese también hay reticencias. Tú sabes que no es una cosa que ha pasado así. Y si se ha elegido Vitoria... Eh, ...todos sabemos por qué se ha elegido Vitoria... Eh, ...en lugar de San Sebastián, Bilbao... ...o otro lugar también... ...es muy complicada la... ...y es cierto que por eso quería trabajar yo sobre esa cuestión... ...pero es muy complicado todavía... ...trabajar sobre esas cuestiones de las diferentes... Eh, ...competiciones que hay de memorias... E incluso... ...igual me arriesgo un poco... ...pero yo creo que una parte de este movimiento... ...de recuperación de la memoria... ...de las víctimas de la guerra... ...no es que sirva pero sí que se utiliza... A veces, no en contra de la memoria de ETA, de las víctimas de ETA, pero sí para decir, antes de las víctimas de ETA hubo otras muchas víctimas que no han sido recordadas y que también fueron víctimas de aquí. Eh, y sí que hay un... <risa> Obediente. <risa> sí, yo tengo... ¿Se podemos Sí. Pero breve la pregunta. Preven... Y de la respuesta. <risa> porque todavía nos queda gente y luego porque ya cada vez la energía va a... disminuyendo. Bueno, me han gustado mucho todas las intervenciones, entonces, eh, como experto y experta que sois, me gustaría saber si tenéis alguna reflexión en relación a Guernica y por qué no se ha recogido, digamos, que dentro de alguna de las estrategias eh, el disponer de los nombres reflejados de los nombres de las víctimas del bombardeo, uh -huh. si eso, eh, ¿a ¿qué reflexión tenéis en relación a eso? Y después de las investigaciones que has hecho, Jesús, uh -huh. si es algo que se puede interpretar, porque no hay una cifra definitiva, uh -huh. si así fuera, que así lo es si se podría dar otra salida que no fuera poner todos los nombres, pero que sí que dar recogido da, de alguna manera. Eh, y la segunda pregunta es mmm, recientemente en este mes de abril se ha inaugurado una escultura en derrica eh, en homenaje a los Budales uh -huh. en una plaza mmm, muy significativa. Y ahora que justo hemos hecho el, el paseo por la exposición, me he dado cuenta que Guernica tiene muchos puntos memoriales, como tú has recogido. Mm -hmm. Tiene y, más de los que yo he evocado. Y seguramente mm. tiene más. Y justamente el, la escultura en homenaje a las víctimas del bombardeo, que está en el centro de Guernica, hay para un montón de personas en Guernica que que pasa muy desapercibida, que no se le ha puesto el foco, que fue de 1987. Sí. E incluso mirando los tamaños, este tiene un tamaño más pequeño y no sé cuánto es. Un metro más o menos de menos? altura, sí tiene sí, un metro. Y el homenaje al Gudari tiene una presencia en tamaño también mucho más significativa que incluso... La, la escultura del presidente de Lendacari Aguirre y del Aguirre uh -huh. Y me pregunto si tenéis alguna reflexión respecto a estas cuestiones. Rápido. Se puede, sí, se puede con el sorprete. Con la segunda, yo, yo y quiero lo ha evocado, yo creo que también esta mañana, yo creo que es una muestra muy evidente de cómo va evolucionando la memoria. Es decir, si yo descubro en Guernica o si yo veo en Guernica una memoria, es una memoria que se dirige hacia el futuro desde los años 80, es decir, el, el bombardeo está ahí, Paz is over, como lo he ha dicho esta mañana, y entonces Guernica, a partir de ese elemento, mira hacia el futuro, es decir, construye una memoria de futuro y una memoria de paz. No vamos a evitar, vamos a evitar esto para siempre. Volver ahora, todavía no la he visto, pero he oído hablar de ella, volver ahora a recuperar la memoria de los gudaris como un elemento de lucha es volver al pasado y traer el pasado y plantarlo de, alguna forma, de una forma muy fuerte en el centro de la ciudad. Y quitarle también ese elemento, pero bueno, sí que había habido el reconocimiento de los gudaris muertos en el cementerio también, pero no los otros, aunque sí que había habido también los gudaris de la Segunda Guerra Mundial con un monumento también reconocido, con lo cual... Y después, rápidamente, para dejarle paso a Kiara, con la cuestión de los nombres, yo la evoco en el libro. Por un lado, yo creo que los nombres, es también una, una evolución, es decir, los republicanos no, no reproducen los nombres al principio, en parte por cuestiones de desconocimiento posiblemente, pero hoy en día es algo inevitable. Es decir, un monumento que se dedica a unas víctimas hoy en día, si no aparecen los nombres, hay algo que falta. En el caso de Guernica hay esa, esa dificultad. Creo que reconocidos como tal y nominados no llegan a 200, con lo cual si en un listado se escriben 200 nombres solo, puede provocar una, digamos, un, un choque para un momento en el que se está volviendo otra vez a subir ese, ese número de cifra, esa cifra. Pero ha ocurrido lo mismo, si no me equivoco, en Argentina, en el Parque de la Memoria, donde hay una placa prevista para 30.000 nombres de víctimas, por el momento solo hay 10.000 no han podido ir más allá o no han podido ir mucho más allá. No sé si Horst lo conoce, pero es decir, la última referencia que yo tengo es que hay 10.000 nombres en ese monumento. Al final, creo que un, tiene un aspecto positivo y negativo. Por un lado es un poco reductor, porque víctima es verdad que es la persona que desaparece, pero las familias, los hijos, etcétera etcétera no quedan reflejados. Y al mismo tiempo, le da una dimensión a esa persona pública y social, que si no, no la tendría, con lo cual tiene esos dos aspectos, según mi punto de vista. Eh, sí, o sea, yo estoy de acuerdo en todo. Ahora pienso, un monumento en el 87 o un monumento en el 2018, no estamos en dos contextos sí, distintos. Totalmente. Podríamos preguntarnos qué significan los budaris en la memoria pública de, de ahora. ¿Para qué sirven? ¿Qué discurso alimentan como para tener una estatua tan grande y tan importante? Que igual en el 87 no podías plantar una estatua de un gudari tan importante. Ahí hay que siempre preguntar ¿por qué, por qué un relato Ahora. interesa en un momento en vez que en otro? ¿no? Y el tema de los nombres, hombre, yo por lo que sé de aquí efectivamente siempre ha habido una guerra sobre el tema de las cifras desde, o sea, ahí hay mucho daño hecho por las mentiras y por el no saber y por el, uh, o sea, entonces ahí no hay una cifra tal, ¿cómo vas a hacer un monumento con todos los nombres? Ahora, imagínate tú, el, uh, es que ahora estaba pensando con esto de los nombres, el, uh, lo que está pasando en Madrid con el monumento del cementerio de la Almudena, mm -hmm. donde sí hay un listado de nombres de más de 3.000 nombres que los han estudiado, que están ahí tal y no sé qué, y no, porque hay más de 350 personas que aunque eran víctimas del franquismo, en realidad eran republicanos que habían trabajado en las checas, entonces no pueden estar ahí con todas las otras víctimas. Entonces están viendo y tal, y lo último que decía el comisionado de Memoria es vamos a hacer un monumento sin nombres, porque es tan fuerte la polémica entre quiénes son los nombres que tienen derecho a estar y quiénes son quienes no tienen derecho, que igual en un caso así, pues igual sí se puede hacer un monumento a víctimas que no tengan nombres. Solo un, un... Cuando Juan Jonovella proyecta este monumento, lo evoca precisamente por la dificultad de eh, incluir los nombres de todas las víctimas. Entonces dice, no puedo incluir todos los nombres, voy a incluir todos los años en los cuales la dictadura, de alguna forma. Sí, a eso me refería, que seguimos pensando en un hecho, eh, digamos que denunciable, en términos de número de víctimas que han sufrido, sean una o sean cientos es decir eh, la reflexión sobre el bombardeo de Garnica eh, está limitada al número de víctimas que haya tenido que es la pregunta recurrente una y otra vez en todas las conmemoraciones y es, un, es una memoria que recuerda para el pasado se basa en cifras y olvidamos todo un contexto no sé si me, me explico me, eh, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y que ahora, afortunadamente, también se está empezando a recordar las otras víctimas de otros guerrillas hoy en día, y que no se mide el número de personas. Me refería también cuando preguntaba, no digo yo a poner en una placa o en el sitio que fuera considerado conveniente el nombre nombre y apellidos sino un poco cómo avanzar hacia la polémica que cada año hay entre el número de víctimas que ha habido, ¿no? Porque es una, es una polémica que, que, a mi modo de ver, eh, no despierta, no provoca una reflexión en torno a qué tenemos que recordar para el futuro. Uh -huh. Sería más bien el retorno de una memoria vindicativa, podemos decirlo así. Por lo menos yo lo veo esa cuestión más en ese, en ese ámbito. Mientras que ah. anteriormente la memoria, sobre todo en Guernica, eh, eso se veía muy bien, eh, siempre ha sido eso, de mirar un poco más hacia el futuro, de, de trabajar un poco más en en, con objetivos de paz, etcétera, etcétera, Mucho más pedagógica en ese sentido. Yo vería más bien quizás esa de memoria pedagógica en un lado y en otro lado más bien de memoria vindicativa. Menos. Ahora lo que tú estás diciendo me, me hace pensar... Eh, a veces hay estas polémicas históricas que condensan todo lo que se puede decir alrededor de un acontecimiento. Yo estaba pensando en el tema de la muerte de Allende. Brutal. O sea, durante décadas y décadas solo se podía hablar de si se había suicidado o si lo habían asesinado. Yo que era una extranjera que iba a Chile a estudiar, decía, pero qué da igual, si le estaban bombardeando el palacio de gobierno, o sea, ¿por qué? Pero es como una polémica que, como la mentira inicial de se ha suicidado porque era cobarde, es como que y entonces, yo sí, yo en el caso de Chile, las reflexiones más interesantes que veía sobre ese caso eran las que superaban esa polémica y decían no nos interesa saber si se ha suicidado o si nos ha suicidado. Hablemos de lo real, hablemos de que ha habido un golpe de estado contra un gobierno legítimamente constituido, ¿no? Pero es difícil superar esas polémicas porque se va incrustando ahí y parece que lo único que se puede hablar son, como en ese caso que tú dices, si ha habido 200, si ha habido 2000... Mm. Hmm.